In Mexico City, trade delegates from the U.S., Mexico and Canada have opened formal talks aimed at renegotiating NAFTA, the North American Free Trade Agreement. President Trump's pressing Canada and Mexico for concessions, claiming NAFTA's title is tilted against the United States. As talks opened Friday, Mexican farmers and workers protested outside. This is activist Hector Cruz. Estamos exigiendo que se escuche la voz de la sociedad, de las organizaciones sindicales, campesinas, ciudadanas en esta renegociación porque para nosotros es claro que después de 23 años el Tratado de Libre Comercio con América del Norte solo ha dejado un gran desastre económico y social para nuestro país y tememos la amenaza de que lo que se negocia allá dentro sea aún peor.